Hola jóvenes, bienvenidos a Garden Cocktails, el lugar donde querrás quedarte. año 1919. 100 años de esta maravillosa bebida, Negroni. Proporciones iguales de ginebra, Campari y Bermudul. O ver muy italiano. Es. Realmente se piensa que el Neroni fue inventado en Florencia en 1919 por un general inglés o un soldado inglés. O italiano. quien lo sabe? Que fui a un bar en Florencia y preguntó por un americano. Sin soda. Y este hombre pues tenía una botellita de ginebra en su chaqueta. Y se la echó un poco. Y así nació el Negroni. Volviendo a la receta clásica del Negroni, básicamente es ginebra, vermouth dulce y campari. A partes iguales. Si quieres poner un vasito de estos de vermouth, tienes que echarle otro vasito de estos de campari y otro vasito de estos de ginebra. Probablemente vas a acabar con las tres botellas de los tres primeros bebidas, pero la idea es proporciones iguales. Cuando ya tengas tomadas las medidas de cómo te gustas, Ginebra campari y Bermudulce, dulce, pues puedes variar tus proporciones, poner un poquito más de ginebra, quitar un poquito más de, del amargo con el campari, eso depende de tus gustos. Así que lo mejor es comenzar a probar, empezar con, el, con las partes iguales de los diferentes ingredientes y luego ya en tu jardín o en tu casa, en el lugar donde querrás quedarte, jugar con esos equilibrios de las bebidas y para ello es muy útil usar uno de estos cacharros, un jigger japonés. Aquí tiene la medida de 25 mililitros, esta rayita en medio es de 15, aquí arriba es de 50 hasta arriba del todo y 35 hasta por aquí más o menos. Es muy útil para es muy útil para jugar con las proporciones en tu Negroni. No me gusta jugar con el Vermouth porque me gusta el, ese aroma y esa, y esa textura que le ofrece al Negroni. Siempre suelo variar más que la Ginebra y el Campari también. Pero el Vermouth lo dejo siempre como, como ancla para funcionar en medio. Pues como estamos diciendo en este vídeo todo el rato, tenemos tres ingredientes clave en Negroni. Ginebra, Sweet Vermouth y Campari. Ginebra, Campari y Bermud dulce, es un Bermud que me encanta, no hago publicidad de ello ni nada, pero me gusta mucho, lo descubrí hace un año o así y es maravilloso, es un Bermud hecho con Pedro Jiménez, es Jerez de la Frontera y es maravilloso, es estupendo, me encanta. Roku, puedo decir que es una, una Ginebra muy delicada y Campari nada más que decir de, este, de esta maravillosidad, Solo con estas tres cositas, con Ginebra, con Vermouth y con Campari, vamos a lograr un maravilloso Negroni en este jardín, el lugar donde querrás quedar. Ingredientes esenciales de una vida. los ingredientes que tenemos, como todos conocéis, pero el que siempre pasa desapercibido, el hielo, mira que hielo. ¿De dónde cogí esto? Muy sencillo, coges un tupperware de tu casa, le metes agua, lo pones en el frigorífico, esperas 6-8 horas. Y ya tienes una roca de hielo maravillosa. ¿Y ahora qué hacemos? Lo partimos. ¿Y así? ¿Con, un, con un cochito, con un cachito y un cuchillo. Bumba. Bueno, como lo tenemos visto, proporciones iguales de Campari, Gin y Suizer. Vamos a empezar por la ginebra. Lo llenamos hasta el final. Estos son 50 mililitros, Lo vamos a empezar con el campari, el orden realmente no importa demasiado, Importan las proporciones que uses, de momento vamos a usar proporciones iguales sin problemas, como veis 50-50, todo juntito, todo bien puesto. Ahora Parece ser que se nos, ha, se nos ha quedado un poquito corto el hielo, pero da igual, tenemos más al aquí a la mano. Como garnish, podemos ir oh, a la cáscara de naranja, o como a mí me gusta más, podemos darle un poquito más de, de aroma y de zumito con un maravilloso gajo de naranja. Tajor Negroni. ¡Salud! Muchas gracias por este vídeo. Os espero ver más en Garden Cocktails, el jardín donde querrás quedarte.